¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, qué gusto saludarles a todos. Muy, muy buenas tardes. En esta ocasión es un placer para mí poder estar aquí con todos ustedes para poder eh, comenzar con esta capacitación acerca del plan de compensación de la oficina virtual. Y al mismo tiempo vamos a aprovechar para ver el tema de nuestro sistema automatizado del plugin que tenemos conectados en Binary. Y obviamente vamos a hablar por ahí del broker, del token y de algunas de las posibles preguntas frecuentes que posiblemente ustedes o sus grupos están experimentando. Así es que vamos a comenzar en esta ocasión. Y pues eh, ya tenemos grabando la reunión para quienes no pudieron acompañarnos. Sabemos que las fechas obviamente son fechas que de pronto algunos están visitando a su familia. Así es que lo entendemos perfectamente. Y bueno, primero que nada, permítanme compartirles. Eh, y seguramente no es noticia para la mayoría, porque ya lo saben. El día de hoy, eh, los que están conectados, los que están conectados por ahí con el tema del, del copy, de, eh, con el token, pudieron ver este, por ahí un par de ganancias hace un ratito superiores al 13.1%. De hecho, en estos momentos, por ahí se siguen haciendo operaciones eso fue en, en el, la sesión de la mañana, en la sesión de la mañana por ahí ganaron el 13.1% el día de hoy y muchos me enviaron audios, muchos de ustedes me enviaron audios muy contentos porque muchos de ustedes ya vieron en sus propias cuentas replicado lo que siempre estábamos hablando. Entonces somos muchos los que están muy felices, los que han podido ver eh, por ahí operaciones y ya en sus propias cuentas. Se siente muy bonito de pronto ver sus propias cuentas con ganancias superiores al 14% Y pues voy a compartir mi pantalla, me gustaría comenzar por ahí eh, hablando precisamente de lo que es eh, Binary, de hecho voy a ir directo a Binary, que por ahí es un tema que puede estar causando eh, por ahí algunas dudas para algunos de ustedes, entonces voy a entrar a lo que es Binary y en Binary les voy a dar una breve explicación de cómo conectar las cuentas. He desactivado el chat para que al final de la sesión, Podamos responder las preguntas y no nos confundamos con los comentarios de los demás. Entonces, ¿les parece? Vamos a hablar primero de lo que es Binary, el token, posterior al token y a Binary, vamos a hablar de lo que es la oficina virtual y terminamos con lo que es el plan de compensación. Voy a ir lo más rápido que pueda, precisamente para que nadie eh, se pierda, obviamente, de nadie y alcancemos a entrar a la siguiente sesión que tenemos. Estoy en mi cuenta, estoy en mi cuenta de Binary. Para los que no tienen una cuenta, les hemos enviado el link de referido. En este caso, para que todos puedan entrar por medio de ese link. Los que no tengan el link de referido, con mucho gusto se los vamos a enviar. Entonces, lo primero que tienes que hacer eh, en el caso que ya tengas tu cuenta abierta, vas a ir a donde dice Web Trader. Entonces, después de que vas aquí a donde dice Web Trader vas a ir a la opción que tienes aquí en la derecha. Estamos por ahí ingresando, nada más por ahí el tema de la conexión. Entonces pues ahora que cargue en este caso mi, mi página, vamos a lo que es eh, la parte de Copy Trade. Por ahí vamos a esperar un poquito a que cargue. De, para seguirles explicando esta pantalla principal, tenemos varias opciones. Dentro de estas varias opciones ustedes pueden ver aquí lo que es la tabla de ganancia. Esas son las operaciones que se han hecho el día de hoy. La última operación que se hizo el día de hoy es una operación que generó el 15.23 15 dólares por cada 100 por ahí seguramente ustedes pueden ver que eh, pues se hicieron por ahí eh, por ahí se ganó este hoy por la por la tarde estoy haciendo por ahí zoom para que lo puedan ver eh, más más completo no eh, se ganó esta de 1523 eh, por ahí miren les voy a poner desde la primera del día de hoy hasta donde recuerdo empezó el día por aquí a, cre creo si no me recuerdo empezamos el día como por aquí se metió esta esta operación se metió esta otra operación, esta otra operación, entonces por ahí la suma total al final eh, ganancias versus pérdidas hasta donde recuerdo el día de hoy salimos con un 13.1% hasta el momento, sin contar las operaciones que regularmente se hacen a partir de las 6 de la tarde o, eh, hora de México, por ahí en este momento 7 hora Colombia en un par de, de minutitos más. Entonces una vez que ya están acá van a, a esta parte derecha. Bueno, por ahí eh, no está cargando este, mi página. Por ahí traigo un, un error, yo creo, en el tema del, de la conexión. No traigo una muy buena conexión. Sin embargo, bueno, pues por ahí eh, les comento, les muestro que... A ver, déjenme quitar mi Wi-Fi del celular para ver si así podemos de pronto auto, a, hacerlo más rápido. Entonces, bueno, estas son las ganancias. Este, no me está cargando lo que es el, el, el, el, la, la página de Trader. Por aquí en la de WebTrader. Está bien, vamos a continuar porque no nos vamos a parar por eso. ¿okay? Para irnos más rápido. Mientras carga mi página, desconozco por qué. Eh, nada más les explico. Entonces, lo que tienen que hacer es, van a la opción de la derecha, como ya les enseñé en el video anterior. Van al video de la derecha y les va a aparecer la opción de Copy Trade. En la opción de Copy Trade es muy importante que pongan lo que es, eh, en este caso, Copy y van a poner el token que se les dio. Ese token no ha cambiado, no ha caducado. Es el mismo token. Si por algo eh, te dice que el token es inválido, por favor verifiquen que cuando lo estás copiando, no traiga espacios al principio o al final. De pronto, a la hora de hacer el copiado, en este caso de WhatsApp o de, o de quien te lo haya enviado, tendemos obviamente a copiarlo con espacios. Y de pronto eso es lo que hace que por ahí algunas personas se equivoquen incluso en transacciones de cripto, eh, entre otras cosas. Entonces, asegúrense que no traiga espacios ni al principio ni al final. La segunda cosa que tienen que hacer cuando salgan, cuando cierren su navegador, por favor, no cierren la sesión. A veces cuando ustedes salen de Binary, van aquí y le dan encerrar sesión. No hagan eso, no hagan eso, porque cuando ustedes cierran su sesión, en este caso de Binary o de Deriv, lo que hacen entonces se desconecta el plugin y entonces ustedes solos lo están desconectando y lo que tienen que hacer es entrar de nuevo a, a lo que es el plugin y volver a poner, eh, ya ven que está en stop o play, entonces tienes que volverlo a encender con el play para que continúe haciendo operaciones, lo único que tienen que hacer es, si se tienen que salir de su página, por favor nada más cierren la pestaña, o sea, nada más cierren la pestaña, no por favor no cierren la sesión, que si se tienen que salir cierren todas las pestañas, y ya con eso no se desconecta su plugin. Ahora con el tema de el copy en los que tienen cuentas mayores a 100 dólares. Por ahí algunos no están viendo lo que es el multiplicador. Para poder ver el tema del multiplicador en las opciones tienes que poner copiar las operaciones. Hay una opción ahí para copiar las operaciones idénticas. No pongas por favor un mínimo de entrada ni un máximo de entrada. o sea Ustedes tienen que copiar todo al 100%. Permitan que en este caso lo que es el copy, haga su trabajo de manera exacta. Si ustedes se fijan, no todas las operaciones entran de la misma cantidad. Es decir, se utilizan diferentes estrategias. A veces se utiliza una estrategia que se llama martingala. Entonces, es muy importante que todos, por favor, um, dejen esa parte en blanco. Entonces, eh, el tema Binary, por favor, los que tengan dudas, por ahí a veces nos um, llenamos los chats con preguntas sobre Binary. entonces Les voy a dar un consejo. En Binary, ustedes tienen este chat que está acá, donde dice necesita ayuda. Entonces, acá tienen un chat, directamente ellos tienen un chat donde tienen preguntas frecuentes. Yo les invito a todos a que ustedes empiecen a buscar sus dudas directamente acá, en el chat que ellos tienen. Después, si agotan esta instancia y si eh, preguntan directamente al chat con la gente de Binary y no tienen una respuesta, entonces les invito a que vengan con sus líderes para que sus líderes procuren ayudarlos. Si tú eres un líder, cuando viene tu equipo y te hace una pregunta de pronto sobre eh, lo que es Binary, yo les invito a ustedes como líderes que se pongan a investigar también. ¿Para qué? Para que puedan aprenderlo por ustedes mismos. ¿vale? Yo, todos estamos aprendiendo, para todos el tema Binary, eh, aunque yo sea líder y aunque de alguna manera yo esté aquí en el equipo este, liderando, obviamente yo también soy nuevo en el tema Binary. Y yo también estoy aprendiendo igual que ustedes. Entonces, valdría la pena que todos, todos, todos entremos a todo lo que tiene que ver con tutoriales y todo lo que tenga que ver en, en el tema de Binary. ¿Okay? Entonces, habiendo agotado este punto, vamos a pasar a lo que es nuestra oficina virtual y el plan de compensación, porque no queremos que nadie pierda una sola comisión. Aquí yo estoy en mi cuenta. ¿ok? Entonces, aquí en nuestra cuenta tenemos algunas opciones. Por ejemplo, tenemos lo que es nuestro link de referido para ustedes, eh, invitar a alguien, pueden copiarlo y lo envían o pueden invitar directamente desde esta opción. Ahora, aquí que aparece, voy a dar un breve tutorial sobre la oficina virtual. Tenemos acá lo que es nuestro wallet, ¿ok? Esas son las comisiones que tenemos generadas hasta el momento, ¿ok? Entonces, en mi caso, por ejemplo, nada más tengo activada una persona con una licencia de 800. ¿Por qué? Porque por ahí les comento que lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho es no se continuó con lo que eran los pagos precisamente hasta que explicáramos el plan de compensación a todo el grupo porque no queremos que nadie se pierda una sola comisión por ahí quizá algunos de ustedes tienen todavía dudas así es que vamos a hacer una breve explicación de la oficina virtual porque queremos que todos puedan tener todas sus comisiones y ganancias entonces aquí está lo que es tu wallet tus ganancias al momento Aquí están tus usuarios directos invitados por ti. Acá están las, los usuarios activos. Ahora voy a explicar algo importante sobre los usuarios activos. Acá está el dinero que has retirado. Si lo quieren ver en español, lo pueden traducir directamente o la página trae una opción de ponerlo en español. Acá tienes los tickets abiertos. Acá tienes los retiros pendientes. Acá tienes los paquetes comprados directamente por ti. Acá tienes lo que es las ventas este, totales de tu equipo. Okay. Ahora, aquí aparecen los puntos que tienes al momento. Recuerden que en este momento los únicos puntos que se están registrando acá son los el 25% del coste de las licencias. Acá están los rangos que tienes y obviamente en el caso los puntos que te faltan para alcanzar el siguiente rango. Dentro de la oficina virtual tienes una opción para poner lo que es tu registro eh, y tenemos, bueno, voy a omitir esa parte, la parte de mi perfil, porque obviamente están mis datos personales. Acá tenemos lo que son las licencias. Entonces, cuando ustedes quieren comprar una licencia, es muy importante que hagan lo siguiente. Si la persona va a entrar con la licencia gratis, tienen que ir acá donde dice licencia gratis y tienen que comprar la licencia. O sea, aunque es la licencia gratis, tienen que entrar a licencias y tienen que seleccionar la licencia gratis. Si no hacen esto, van a aparecer inactivos. Y si registra una persona de una licencia gratis. Si registra a una persona que sí pagó una licencia, puede perder sus comisiones. Ojo con esa parte. Va a perder el total de sus comisiones si no seleccionó la opción de licencia gratis. Ahora, esto puede confundirlos de pronto y volvemos al mismo punto, ¿no? No estamos leyendo. Por favor, quiero que vean esta parte. Incluso la licencia gratis, que cuesta cero, ¿ok? Te permite ganar el nivel uno. Aquí dice 10 dólares, pero recuerden que esto cambia de manera semanal conforme a las ganancias. Por ejemplo, esta semana llevamos una ganancia del 16.4% más o menos hasta este momento. ¿Por qué? Porque el viernes se ganó 3.1 y el día de hoy llevamos ganados al momento 13.1. Entonces llevamos en total 16.2, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Todavía falta el resto del día. Supongamos que la semana termina el día de hoy. Entonces, tendríamos una ganancia en esta semana del 20%, es decir, de 20 dólares. Esos 20 dólares, el 50% lo pagarías en un auto -ship semanal, en este caso de 10 dólares, suponiendo que fueran 20 dólares de ganancia si la, si la semana terminara hoy. Por eso está con considerado como un mínimo. De hecho, si ustedes se van a leer a los detalles acá dice licencia gratis el límite de esta licencia es de 150 en su broker dice la cantidad indicada como pago semanal cambiará de acuerdo al 50 de sus ganancias o al porcentaje equivalente el costo expresado no es una compra obligatoria puesto que está sujeta a las ganancias del trading en su cuenta vinculada por ahí de pronto la gente en vez de ponerse a leer en cuanto ven este tipo de información, donde dice pago 10 dólares, rápido llaman al líder y mandan como 10 audios que duran como dos minutos cada uno, diciendo que les, menti les mintieron, porque sí hay un autoenvío y cosas así, ¿no? Entonces yo les invito a que por favor lean todo lo que tiene que ver, en este caso, con la oficina virtual. Entonces por acá, por ejemplo, puedes ver todas las licencias. Ahora en mi caso yo compré la licencia, este, en este caso yo compré la de 800 dólares, que es esta. Entonces, aquí en mi caso, dice, mira, dice ya comprado aquí, ¿ok? Entonces, si se fijan los, las licencias anteriores, aparecen cerradas con llave. Aquí dice cerrado con llave. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que si tú vas a comprar una licencia de 100 dólares o de 50, de 100, de 200, 400 o lo que sea, en automático ya no tienes que seleccionar la licencia gratuita. ¿Por qué? Porque al comprar la licencia número 5, es como si compraras la 5, la 4, la 3, la 2, la 1 y la free. ¿Me explico? Entonces, obviamente, los que van a pagar licencia, ellos no tienen que seleccionar su licencia gratis. ¿Está bien? Entonces, acá puedes ver el historial de compras. Eh, en este caso, de la gente que pues tienes eh, debajo de ti. ¿Okay? Entonces, acá, por ejemplo, donde dice el paquetes, ¿qué es esto? Esto es un pool eh, ejecutivo que permite que se haga eh, un pool entre todas las personas que de pronto no tienen acceso a lo que es el, el, no sé, binary, o los que no tienen acceso en este caso, están en un país que a lo mejor pues no pueden por el tipo de legislación. Entonces, ustedes podrían, si quieren, tomar lo que es una piscina, que, que es un pool, y entonces, ¿qué pasa? En este caso, estamos hablando de un paquete de mil, ¿ok? Entonces, este paquete te va a dar diario 10 durante 200 días. ¿Ok? Entonces, en 200 días se te duplicó en este caso lo que pusiste. Pero vean el tema interesante, porque si tú tienes a una persona personal, referida personal, que invierte mil, a él le van a dar en este caso este, lo que son 10 por día, ¿ok? Durante 200 días. Pero en el caso personal a ti, te van a dar otros 10 durante 200 días también, ¿ok? Entonces, al final, por cada persona que tú traes al pool, que pone, por ejemplo, mil pues tú vas a ganar exactamente lo mismo que él durante 200 días. Entonces, este es un tema muy, muy interesante. Y las ventajas es que en este caso la persona que compra la, el pool se ahorra lo que es las licencias. Es decir, no tiene pa, pa, para poner mil, pues en teoría tendría que tener una licencia de, no sé, de 200. En este caso la persona se ahorra lo que son esos 200 y obviamente también tiene por ahí lo que es un profit. ¿Ok? Entonces acá nada más tú haces clic en lo que es comprar y entonces puedes comprar. ¿okay? Acá seleccionas el método de pago, ahora solo está monedero interno. ¿Por qué? Porque se desactivaron lo que son las compras con cripto por el tema que voy a explicar a continuación en el plan de compensación. ¿okay? Ahora quiero que vean algo muy interesante. Esto es en paquetes. En donde dice depósito, tú podrías hacer un depósito. En este caso está deshabilitado en la parte de cripto. Aquí aparece un código QR. So, acá tú pones, por ejemplo, 100 dólares y entonces eh, seleccionabas o seleccionas el modo cripto. Cuando le das proceder, te aparece el código QR para que puedas hacer tu depósito. Muy importante, es necesario que esperen unos segundos. ¿Por qué? Porque si no esperas eh, y cierras la ventana, es como si no lo compraras. Entonces, de pronto hay personas que pues están desesperadas y rápido es, esperan que todo sea muy rápido. Entonces, recuerden que están las validaciones en este caso de Bitcoin. Entonces, eh, tú tienes que esperar unos minutos con la ventana abierta. Si tienes otras cosas que hacer, no cierres la ventana donde está tu código QR y ve a hacer otras cosas, en este caso, en tu computadora. Miren, no sé si ven mi pantalla. Vine otra vez acá lo que es este, Binary eh, y ya tengo más ganancias. Este, por ahí tenemos eh, una, una ganancia nueva este, que se debe haber hecho en estos minutos. Por ahí ya creció un poquito la cuenta. Qué bueno. ¿Sale? Eso quiere decir que se está operando, se acaban de ganar casi otro dólar, 95 dólares más. Entonces, se están operando en este momento y acabo de recibir casi un dólar eh, más en mi cuenta. Entonces, súmenle al 13.1, hemos llegado ya al 14.05 el día de hoy de ganancias. Llevamos el 14.05 en piloto automático, la cuenta la tienes tú, la controlas tú. Eh, no importa la cantidad, al final del día, obviamente, pues tú tienes el control de tu dinero. Ahora, ¿saben qué es lo padre? Que acá me acaba de bajar lo que es un dólar. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que en este momento tiene operaciones abiertas. Entonces, están operando en vivo y aquí, mira, se están moviendo porque seguramente acaban de poner otra operación. Entonces, conforme van poniendo operaciones, estas cantidades se van moviendo y, por supuesto, pues estamos viendo lo que son ganancias, ¿no? Entonces, bueno, este es un breve comercial para los que están en vivo, pues que también puedan ver que están por ahí teniendo eh, operaciones y ganancias en este momento. Igual, denle break, porque de pronto van a ver que los números suben o bajan, denle break, al final del día van a ver el resultado final. ¿okay? Ahora, acá tenemos lo que es una lista de las personas que están en tu equipo y las puedes ver también en lo que es el árbol binario. Entonces, en mi caso, por ejemplo, acá tengo lo que es eh, mi organización, ¿Ok? Entonces, eh, la gente, todo el mundo puede ver de, de esta manera su, su equipo, ¿ok? Entonces, por acá ustedes pueden ver a lo que son las, las personas que hay en tu equipo, ¿ok? Las vas a ver así como, como lo están viendo en este caso en mi oficina virtual, ¿ok? Entonces, todos van a ver este, a su equipo, a sus equipos de la misma manera en este caso como yo lo estoy viendo. Así se ve el árbol virtual en la oficina virtual, obviamente de cada quien, ¿sale? Eso lo encuentran acá para de pronto cuando quieres ver cómo está posicionada la gente. Acá puedes ver las ganancias que has tenido y de dónde provienen esas ganancias. Por ejemplo, acá me dice que he generado 20 dólares, en ese caso de una inscripción, otros 20, otros 20, otros 5, otros 250. Porque recuerden que el 25% del costo de las licencias se reparte a 10 niveles en partes iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que si de pronto yo tengo una persona que entra con 100 dólares, 2.5 se reparten en 10 niveles en el plan de compensación como bono de inicio rápido. Dependiendo, obviamente, la cantidad de la licencia, es la cantidad de ganancias que vas a ver nivel por nivel. Ahora, esto hablando de, la, de las licencias, sin embargo, recuerden que de las recompras semanales, que es el 50% del ganancia, de las ganancias de las personas, ese 50% en su totalidad lo vas a ver reflejado tú como una ganancia, cómo funciona esa ganancia, tú la vas a estar viendo en tu oficina virtual de la siguiente manera, el 50% se va a repartir a 10 niveles del 16% en los primeros 5 niveles y el 4% en los siguientes 5 niveles, ¿Ok? entonces de todo el dinero que tienes en tu equipo, en tu organización, estarás generando en promedio el 16%, entonces vamos a hacer un supuesto, Imagínate que tienes en tu equipo, no sé, 100 mil dólares entre todos, ¿ok? De esos 100, cada quien su dinero en su propia cuenta. Entonces, de esos 100 mil dólares, tú vas a estar, vamos a pensar que está ganando como hoy. Hoy lleva el 15%, ¿ok? En promedio. Entonces, ese 15%, eh, pues de, de 100 mil dólares, pues entonces serían en este 15 mil dólares, ¿verdad? Entonces, imagínate, hoy es lunes, la semana está comenzando y ya llevas 15 mil, ¿ok? O sea, $15,000 mil que se han movido entre toda tu organización. Vamos a suponer que el resto de la semana continuara igual que hoy, ¿ok? Entonces, terminarías la semana, pues imagínate, 15 por 5, eh, terminarías la semana con él, este, si no mal recuerdo, es el 75%. Entonces, tendrías 75 mil. De esos 75 mil dólares, la mitad se lo queda a la gente y la otra mitad lo pagan, en este caso, en el sistema eh, de Expert Moment. Entonces, de esos $32,500 se te va a pagar en promedio el 16%. Entonces, no sé si ustedes ya vieron el potencial tan grande que hay, pero imagínate, o sea, de $32,500 estamos hablando, déjenme les hago la cuenta, porque a lo mejor hay muchos líderes que no han visto el plan de compensación a detalle. Eso quiere decir que tú generarías en promedio $5,200 eh, este, en total. Entonces, la verdad es que yo he preguntado a la mayoría de las personas ¿Cuánto es el promedio que van a invertir en sus propios brokers cada quien? Y la mayoría de la gente dice que mil dólares en promedio por los resultados que están viendo. Entonces, imagínate solamente con 100 personas en tu equipo que tuvieran esa inversión eh, personal, cada quien en su broker, porque acuérdense que no es una compañía de inversiones, es una compañía de copy trade con un algoritmo. Entonces, imagínate que tú estás generando 5200 dólares semanales. O sea, al final del mes, estás terminando el mes con 20 mil 800 dólares, solamente hablando de un pago del plan de compensación. Entonces, imagínense, o sea, ¿a quién, no, a quién le cae mal con 100 personas en su equipo estar generando en promedio? Y no tienen que ser directas, ¿eh? Con 100 personas en tu grupo y solamente con 100 personas estás generando 20 mil 800 dólares. Yo creo que para todos es un extraordinario plan de compensación. Y como ya todos vieron hoy 15% de ganancias, ahora yo creo que ese testimonio que tienen hasta este momento les puede ayudar a seguir compartiendo lo que es esta gran oportunidad. Entonces, bueno, por acá tienen, la opción, tienen más opciones, retirar, por acá tienen lo que son tickets de soporte, entre otras cosas. Entonces, no me voy a entretener en la oficina virtual, pero sí quería que la conocieran, pues, obviamente, para que vean lo, la, la, el potencial tan grande que tenemos. Okay, para generar ingresos de manera digital y de manera residual, sobre todo. En este momento, por ejemplo, con el equipo que tenemos, muchos de nosotros ya tenemos un ingreso residual superior a los 50 mil. Entonces, imagínate, con el equipo que tenemos y apenas recién estamos comenzando, entonces pues la verdad es que tenemos una muy buena oportunidad. Ahora voy a pasar al plan de compensación, porque necesitamos todos entender el plan de compensación a detalle para poderle sacar provecho. No me gustaría que nadie pierda un solo dólar. ¿ok? No queremos que nadie pierda un solo dólar. Y cuando digo perder, me refiero al plan de compensación. Porque recuerden que acá nadie va a perder un solo dólar porque todos tienen su propia inversión en su propia cuenta. O sea, recuerden que todo mundo tiene en su broker su propio dinero. Entonces, acá no es una compañía de inversión y nadie te puede robar tu dinero. Entonces, Pero en el plan de compensación quisiera que entiendan cómo pueden maximizar el plan de ganancias. Entonces, para eso eh, voy a compartir por acá. Eh, de hecho, no sé por qué en esta sala nunca me deja poner mi pizarra, pero les voy a compartir por acá lo que es eh, una... Eh, voy a abrir una imagen y sobre la imagen voy a rayar. Entonces, eh, vamos a... Se las voy a compartir. Permítanme un segundo. Me dicen por ahí este, si pueden ver... Bueno, veo a varios de ustedes. Entonces, pues por ahí me, me dicen si pueden ver... Eh, ok, ya. Yeah. Gracias, Jorge. Excelente. Bueno, les comparto entonces... Vamos a ver la, cómo pueden maximizar el plan de compensación y vean algo. La compañía maneja um, dos formas instant, bueno tres formas de ganar dinero. Entonces acá lo voy a poner tres formas de ganar dinero, ¿ok? Y me voy a enfocar exactamente en cada una de ellas. La primera forma de ganar dinero es la siguiente. Se, vendría a ser un bono de inicio rápido y este tiene que ver con las licencias. Entonces es bono de inicio rápido. Pero para poder ganar un bono de inicio rápido, primero tienes que estar tú activo con una licencia, aún sea la gratuita. Entonces acá es donde muchos no están eh, eh, haciendo las cosas bien, porque se están registrando. En mi equipo este, tengo en este momento como 700 personas registradas en un día, pero de esas 700 personas registradas tengo activas 232. Es decir, más de 400 no están terminando el proceso. Pero cuando esas 400 vayan y hagan una inscripción, van a perder esa comisión porque no están activas. Entonces recuerda, aunque tú entres con la licencia gratis, debes de ir a la licencia gratis y hacer el proceso de compra, aunque no vas a pagar nada. Entonces el bono de inicio rápido es el 25% del costo de las licencias y este se te paga a 10 niveles. Okay? Este es el primer bono de ganancias. Segundo bono de ganancias... Es el residual. ¿Cómo funciona el residual? De manera semanal, el 50% del profit, ¿okay? que son las ganancias que se generan en las cuentas de las personas, ese 50% lo vas a cobrar tú de la siguiente manera. Del nivel 1 al nivel 5, vas a ganar el 16%. ¿Ok? Del nivel 6 al nivel 10, vas a ganar el 4%. ¿Ok? Puedes tener todos los directos que quieras. Puedes tener 10, 20, 50, 100, 1000, los que tú quieras. Y vas a ganar, obviamente, por todo lo que suceda a 10 niveles de profundidad. No hay candados en cuanto a frontalidad. Ahora, la siguiente forma de ganar dinero es por medio del pool. ¿Cómo funciona el 1% literal de todo lo referido por ti? Entonces, el 1% literal de todo lo referido por ti lo vas a estar ganando diario durante 200 días entonces voy a poner un ejemplo si tú refieres en este caso al pool no sé vamos a pensar en personas vamos a pensar que tú refieres directamente 10 personas y que cada persona no sé fuera de mil en este caso del pool tú estarías generando diario 100 ok entonces tendrías 100 dólares diarios eso es lo que tú tienes diariamente solo con un equipo de 10 personas que están en el pool entonces tienes eh, 100 dólares diarios y esto lo puedes retirar todos los días, ¿ok? Ahora voy a hablar acerca de la oficina virtual y el plan de pagos en unos minutos más. Entonces es importante que todos entiendan estas tres formas de ganar dinero porque a lo mejor es, algunos no lo tenían muy claro. Entonces ya con esto, pues igual y le sacas provecho al plan de compensación. Ahora, eh, si quieren, Martín, vamos a terminar el Zoom y así que al final contesto preguntas, ¿vale? Entonces... Vamos a la, a la siguiente parte. Entonces, en, es muy importante que ustedes estén activos y que sepan cuándo corta el sistema. ¿ok? El sistema corta cada segundo. Entonces, para, para eso es muy importante que tú estés activo porque las comisiones son instantáneas. Pongo un ejemplo. Tú inscribes a una persona que te genera, no sé, un, este, 10 dólares. Entonces, en cuanto te generaron esos 10 dólares en instantáneo, tú los puedes utilizar esos 10 dólares. ¿Cómo los puedes utilizar? Los puedes hacer por medio de transferencia interna. Las transferencias internas no tienen costo, entonces puedes hacer una transferencia interna con esos 10. Entonces vamos a suponer que alguien de pronto necesita hacer un pago semanal por su profit de 10 dólares. Entonces tú puedes enviarle esos 10 dólares por medio de una transferencia interna y él te los puede pagar. Es un ejemplo. Entonces lo podrías utilizar con tu equipo de manera automática. ¿Ok? Entonces, el sistema corta todo en todo momento. Por eso es que tú tienes siempre que estar procurando tener tu upgrade listo para que puedas cobrar los niveles del plan de compensación. Entonces, habiendo dicho esto, voy a pasar a la siguiente parte del plan de compensación para que ustedes entiendan lo importante. ¿Ok? Entonces, lo principal es, tienes que estar activo. Si no estás activo con una licencia, aunque sea gratis, no vas a cobrar. Entonces, por favor, por lo menos la gratis pero tenganla activa, ¿OK? Al final de la semana, o sea, literal, si tú te inscribes un, un miércoles, va, tienes lo, lo que son ocho días para hacer tu siguiente pago. Lo que generes de miércoles a miércoles, el sistema en automático te va a poner en la oficina virtual lo que es el 50% de tus ganancias. Eso es automático. En la oficina virtual, de todos, van a tener cuatro opciones. Eh, ¿Cuáles son esas cuatro opciones? Tú vas a ir a Binary, en este caso, es un ejemplo, ¿no? Porque tú decides que puedes utilizar otro broker, pero vamos a hablar de Binary. Tú vas a Binary y en Binary tú vas a poner lo que es tu ID de MetaTrader 5 y vas a poner lo que es tu contraseña, lo vas a poner en tu oficina virtual. Tranquilos que vamos a dar en su momento una capacitación de eso. Pero ahora lo que quiero que sepan es que ustedes van a ligar lo que es el algoritmo en su oficina virtual. ¿Para qué? para que en automático el algoritmo les detecte sin que ustedes tengan que entrar a Binary en este caso o a cualquier broker, ustedes en su oficina virtual desde su celular van a poder ligar su cuenta y van a poder ver las ganancias en tiempo este a, automático y ese no se les va a estar apagando porque cierren o no la sesión, como les está pasando a algunos en Binary. O sea, este va a quedar abierto todo el tiempo porque en teoría pues no lo vas a va, va a quedar eh, ensamblado ok dentro de tu back office ahora vean esto van a poder ligar dos cuentas una en este caso por ejemplo de de acciones o, o cuentas binarias opciones binarias u otras cosas por ejemplo el tema de índices o y vas a poder ligar otra que es el tema de forex en este caso normal ok forex tradicional entonces tú puedes ligar dos cuentas una en el tema, por ejemplo, Binary y otra, por ejemplo, no sé, en Exnex. Entonces, tú puedes ligar dos cuentas. Voy a explicar obviamente eso más adelante. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que sí tienen un límite, pero que ese límite lo puedes dispersar en dos cuentas. Puedes utilizar dos cuentas al mismo tiempo. Una de Forex y una de eh, binarias, por ejemplo. ¿ok O puedes solamente enfocarte en binarias o solamente en Forex. ¿ok Entonces, tienes que estar activo sí o sí. ¿A qué nos referimos con activos? Si tú tuviste un profit de 40 dólares, este, de profit, o sea, un 40% de tu cuenta, entonces, en teoría, tendrías que hacer un pago de 20 dólares. Si tú no haces tu pago en la semana, o sea, en el día que te toca, te va a inactivar el sistema. ¿Cómo puedes hacer el pago? De diferentes maneras. Una, con tu cartera interna. Dos, lo puedes hacer por medio de depósito con cripto. O tres, comunícate con soporte y te pueden dar opciones adicionales. Pero comuníquense con soporte. ¿Cuál es el número de soporte? Lo voy a apuntar aquí para que ustedes lo puedan tener. Se está haciendo por ahí lo que es una... Ah, en México ellos contrataron un sistema de call center en México. Bueno, más que un call center es un WhatsApp center, porque este, en la opción rápida es WhatsApp. Eh, pero por ahí les voy a compartir el número para que los que necesiten... En este caso, enviar, ellos lo hicieron con una empresa de, de Morelia, si no mal recuerdo, y el número es eh, más 52 443, acá lo estoy poniendo en pantalla, 206 0872. Ese es el número de soporte de Expert Moment, anótenlo, igual se los voy a enviar con mucho gusto a los grupos que tengo, pero anótenlo, ok más 52 443 206 0872. 0872. Ese es el número de soporte. Ustedes allá pueden decirles cuando quieran, cuando quieran por ejemplo, pagar en otro tipo de, por, por otro medio. De pronto, no sé, los que estamos en México podemos utilizar Bitso Transfer, que es más económico y que es instantáneo. Entonces, puedes de pronto ponerte de acuerdo, te van a dar una opción de pago que de pronto se acomode más eh, a tu, pues no sé, a lo que tú tienes en ese momento. Sí, para que no tengas que hacer de pronto conversiones y pagar demasiadas comisiones en las conversiones, ¿ok? Entonces, comuníquense con soporte para cualquier cosa que necesiten. Ahora, muy importante, entonces, están activos ya en su cuenta, pagaron sus 10 dólares en este caso y en este ejemplo, ¿ok? Y ya con eso están activos para poder seguir cobrando las comisiones. Ahora, tienen que tomar un ejemplo muy importante. Recuerden que para poder ganar el nivel 1, eh, tienes que tener una licencia gratis, por lo menos, ¿ok? Entonces, para poder ganar el nivel 1, o sea, para poder cobrar tu nivel 1 eh, con la licencia gratis es suficiente. ¿ok? Entonces, acá le vamos a poner licencia gratis. Para poder ganar el nivel 2, es importante que tengas por lo menos una licencia de 50 dólares. ¿okay? 50 dólares en la licencia. Para ganar el nivel 3, es importante que tengas por lo menos una licencia de 100 dólares. ¿Ok? Para poder ganar el nivel 3. Para poder ganar el nivel 4, es importante que tengas una licencia de 200 dólares. ¿ok? Si quieren, ahorita voy a las, a las preguntas. Para ganar el nivel 5, eh, tienes que tener una licencia de... Bueno, no es cierto. Perdón, lo hice mal. Perdón, lo hice mal. Para ganar el nivel 3, este, puedes ganarlo, de hecho, con eh, el nivel 2, lo ganas con la licencia de 50. De hecho, miren, si quieren, acá voy a poner la presentación tal cual para que sea más fácil. Acá están. Y así nos evitamos estar escribiendo en la pantalla. Entonces, los límites son estos. Con la licencia free ganas el primer nivel, 16%. Con eh, la de 50 ganas nivel 1 y 2. Y obviamente no necesitas un rango requerido y ganas el 16%. Para poder ganar el nivel 3 son 100 dólares y la licencia de 100 dólares. Y ganas lo que es el 16%. Para el nivel 4 tienes que tener lo que es la licencia de 200 y ser bronce. Ahora, muy importante, ¿qué se necesita para ser bronce? de pronto este tema les puede confundir. Entonces, fíjense bien, es muy sencillo llegar a bronce. Entonces, si quieren, les voy a poner acá lo que se tiene que hacer para llegar a bronce. Entonces, en este caso, ¿cómo se logra el bronce? Súper sencillo, es lo más fácil del mundo. Para hacer bronce acá, necesitas 2,000 puntos en tu equipo, ¿ok? Pero no necesitas que esos puntos estén empatados, no necesitas que esos puntos sean de licencias. Te voy a poner un ejemplo, puntos iguales a dólar, ¿ok? Entonces, técnicamente tiene que haber pagado tu organización 2,000 dólares al plan de compensación. Entonces, puntos iguales a dólar. ¿Cómo funciona? Supongamos que en tu organización se ganaron 4,000 dólares y vamos a suponer que 4,000 eh, fueran, no sé, este no sé que fueran el 50% de 80,000, por poner un ejemplo. Entonces, a lo mejor en tu equipo, perdón, de 8,000. A lo mejor en tu equipo hay 8,000 dólares, ¿ok? en tu equipo, en, en sus propios brokers, y de esos 8,000 se ganó el 50% en una semana, por poner un ejemplo, y entonces, es decir, 4,000 se ganaron. De esos 4,000 se paga el, el 50% y técnicamente eres eh, bronce. ¿Por qué? Porque el 50% de 4,000 son 2,000. Entonces, solamente con que tú tengas los puntos, tendrías el rango de bronce. Entonces, imagínate que tienes 8 personas personales. Esas personas tienen 1,000 cada una en, en binary, en su propia cuenta. Entonces, con esos ocho, tú eres bronce. ¿Qué ganas al ser bronce? Tú vas a ganar 100 dólares cash, ¿ok? Te van a dar 100 dólares cash, que puedes retirar cuando tú quieras, o los puedes utilizar para más inscripciones o para hacer un upgrade en tu licencia. Ahora, ¿cómo haces plata? Para plata necesitas 2,250, a ver, 250 creo, o 2,450. Vamos a la presentación directamente para no perdernos. A ver, vamos acá, aquí está. Eh, para hacer plata necesitas... Ok, es esta. Ok, acá están los requisitos para rangos. Para hacer plata... o oh, oh, Se compartió la misma. No se actualizó. A ver, déjenme otra vez ponerla. Y a ver... No se actualizó. Vamos acá. Ok, acá está. Eh, para hacer plata necesitas eh, tener una licencia personal de 400 y tendrías que tener 2,650 puntos. ok. Pero esos 2,650 te cuentan las de las mismas personas. Entonces, la siguiente semana con el mismo dinero que tienen esas mismas personas, si ellos generan de pronto la, la próxima semana, se gana exactamente lo mismo. Y ojo, que estoy hablando del 50%. Solo de hoy llevamos el 15, más del 15%. Entonces, si llevamos más del 15% en este momento, ¿estás de acuerdo que lo que se va a ganar por semana es más del 50%? O sea, si todos los días se gana como hoy, que, que va el 15%, al final de la semana tendrías un 75%. Entonces sería mucho más de lo que estoy diciendo. Estoy hablando de un ejemplo conservador. Entonces puedes ver lo fácil que es alcanzar los rangos. Entonces al final los rangos se van dando en automático, pero tienes que entender que para cobrar un nivel es necesario tener un rango. Entonces les voy a compartir cuál es la estrategia de lanzamiento para que nadie pierda un solo peso. En este momento... Ustedes deben inscribirse en la plataforma, ¿ok? Deben de inscribirse gratis. Todos, todos, todos, entren, regístrense gratis, ¿ok? Entonces, todos, todos, todos van a enviar su pago a, a soporte. Entonces, van a enviar un ticket por medio del back office o lo pueden hacer también, ¿ok? Esto lo pueden hacer en el back office y o lo pueden hacer también por medio del WhatsApp que yo les di. Ok, Entonces, lo que ustedes van a hacer es, van a enviar lo que es el pago de su licencia directamente a Soporte. ¿Para qué? Para que Soporte haga las inscripciones manuales de ustedes. Eso es lo que van a hacer, para que nadie pierda sus comisiones. Entonces, nos van a dar del día de hoy, lunes 27 de diciembre del 2021 todavía, ¿ok? hasta el día viernes, o sea, hasta este viernes 31 si no mal recuerdo creo que es 31 o ya es primero a ver déjame veo el calendario este 31 ok entonces este el viernes es 31 entonces tenemos hasta el viernes 31 para enviar nuestros pagos en este caso en vez de pagarlo en el back office lo vamos a hacer directamente a soporte para qué para que soporte lo que va a hacer es pagar las licencias de arriba hacia abajo de manera que nadie pierda una sola comisión porque se va a hacer esta semana así porque es tanta la gente que está ingresando tengo un equipo que no se ha registrado de 7600 personas entonces imagínate cuando entran esas 7600 personas lo que va a pasar es que si todas entran al mismo tiempo y de pronto uno es más tecnológico que el otro o la confirmación de blockchain de uno fue más rápido que la del otro, la persona de pronto podría dejar de ganar comisiones por ese referido. Entonces, para que eso no pase, la empresa dijo, ok, ahora por el prelanzamiento, como, como hay tantos registros y es tanta la gente que se está registrando a nivel mundial, eh, el día de hoy eh, me contactaron de Nigeria y es un equipo muy grande de Nigeria y un equipo muy grande de la India. Entonces, ¿qué está pasando? Se están viniendo personas con organizaciones muy grandes y de pronto eso lo que está haciendo es que el back office, en este caso una persona debajo tuyo, puede antes que tú de pronto tener su licencia activa. Entonces, para que eso no pase, todo lo van a hacer manual en el back office para que nadie pierda un solo dólar. Entonces, comuníquense a soporte por medio de WhatsApp o por medio de un ticket en el back office y díganles a soporte... ¿Cuál licencia es la que ustedes quieren comprar? Por ejemplo, la de 50, la de 100, 200, lo que ustedes quieran. Entonces, cuando Soporte vaya haciendo lo que es el, la actualización de las licencias, ellos a ustedes les van a informar, fíjense bien esto, si, si ustedes de pronto hay, hay gente entrando en tu nivel 4 o 5, te van a informar para que hagas un upgrade en caso que lo necesites para que no pierdas tus comisiones. ¿ok? Te van a avisar porque no queremos que nadie pierda comisiones. ¿Los medios de pago cuáles son? Los medios de pago son USDT en la red de Tron. Esto no tiene, comi bueno, el, la comisión es de un dólar, ¿ok? Es de un dólar la comisión, así es que aprovechenlo. Los que tengan USDT con la red de Tron pueden pagar por ese medio y la comisión es de solo un dólar. Entonces, se los recomiendo mucho, es muy económico y es instantáneo. ¿Ok? Lo hacen por Binance. ¿Ok? Esto acá en Binance. Ahora, el siguiente medio de pago que también tenemos es el siguiente. Es cripto. En este caso, hay varias opciones de cripto. Es BTC, Ethereum, Litecoin ¿ok? y Bitcoin Cash. Entonces, estas son las opciones de pago que se tienen para las licencias. Ahora, tenemos una opción para los que utilizan Bitso, México y Argentina, por ejemplo. Puedes hacer Bitso Transfer. Bitso Transfer cobra 0% de comisión. Entonces, puedes hacer Bitso Transfer. Si tienes tu dinero en Bitso, literal, de Bitso a Bitso, 0% comisión. ¿Okay? Entonces, esos son los medios que puedes utilizar. Y tenemos desde el día de hoy hasta el día viernes 31 de diciembre para hacer el pago de nuestra licencia. De manera que nadie pierda comisiones en, pues en ningún sentido. Empezaríamos el año entonces ya con la estructura armada comisionada, y entonces todos podrían comenzar a hacer retiros de su back office. Ok, ahora muy importante: los que ya pagaron, hay gente que ya pagó. Ok, eh, son pocos, pero hay gente que ya pagó. Entonces, los que ya pagaron, no se preocupen, no tienen que decir nada. Eh, obviamente, nada más cerciórense con, con, con soporte que su licencia está activa. Solamente hagan eso, o sea, solamente corroboren que su licencia está activa. No se preocupen, no tienen que hacer nada adicional. Ahora, muy importante respecto al plan de compensación, ustedes tienen que ver cuánta gente está entrando en sus organizaciones, porque repito, hay dos organizaciones, la de Nigeria, la de la India y la de Sudamérica, creo que son los de Colombia, que traen una organización muy fuerte. Entonces, si ustedes vienen de esas organizaciones, por favor, asegúrense que hagan esto de manera correcta para que no pierdan un dólar de comisión. Es tanta la gente que está ingresando que no me gustaría que nadie pierda un solo dólar de comisión, ¿ok? porque es, es mucho dinero lo que ustedes están generando. Entonces, en lo que sigue, la otra parte del plan de compensación es la siguiente. Eh, dentro del mismo back office, ustedes tienen otras, eh, otras opciones ahí. ¿ok? Entonces, dentro de esas opciones, les pedimos que nos ayuden por medio de la parte que dice soporte o ticket support a identificar posibles eh, fallas del sistema. ¿Por qué? Um, porque obviamente ustedes saben que el sistema se habilita a partir del día 30 de diciembre, pero la empresa inicia operaciones reales el 30 de enero, aunque ustedes y yo ya estamos ganando en binary y en, eh, bueno, en este caso, en este momento sí, en binary. Ustedes y yo ya estamos ganando en Binary y obviamente ya tenemos la oficina virtual. O sea, se nos permitió previo al lanzamiento en el tiempo que ellos iban a estar haciendo pruebas en el back office. Entonces, se nos pide que por favor, como líderes, identifiquemos posibles errores y que los enviemos por medio de Ticket Support. ¿Para qué? Para que sean corregidos antes del prelanzamiento. O sea, nosotros literal, pues somos parte de la oficina. Ahora, concerniente a lo que es el PDF oficial. Okay. Ustedes pueden hacer propuestas del PDF oficial de la compañía, lo van a enviar en, al mismo número de soporte y la compañía va a revisar los PDFs y tu PDF puede ser el PDF oficial. El PDF oficial va a recibir un regalo sorpresa. Okay. Un regalo sorpresa. Entonces, eh, los que quieran participar para un regalo sorpresa, obviamente, por favor, por favor, por favor, eh, váyanse este, preparando su propio PDF y el PDF que sea más completo, dinámico y que cumpla con las expectativas, obviamente va a ser el, pues, pues el mejor, ¿no? En este caso. Ahora, eh, muy importante también, el día jueves, en el prelanzamiento, ¿qué creen? Tendremos al director con nosotros a las 8 de la noche, tendremos al director de expansión este jueves. ¿Ok? Este jueves a las 8 de la noche hora del centro de México, 9 de Colombia y 8 de Chicago. ¿Ok? Les esperamos porque tendremos al director de expansión. El director de expansión nos va a dar noticias importantes. Lo que quiero decirles a todos es que por favor, por favor, por favor, tienen que llegar a Blue, a Blue Diamond, ¿no? Blue Diamond. ¿Por qué? Porque hay un beneficio exclusivo para los primeros cinco blue diamonds los primeros cinco líderes a nivel mundial que lleguen a blue diamond o que lleguemos a blue diamond literalmente literalmente tenemos la oportunidad de ser accionistas de la compañía así como lo escuchan no voy a decir cuánto es el porcentaje ni puedo decirles más detalles porque toda esa parte nos la dirá el director de expansión de la compañía. Pero es muy importante que todos ustedes estén el jueves a las 8 de la noche en el pre lanzamiento porque tendremos al director de expansión y lo que sí les digo es que metan el acelerador esta próxima semana porque literalmente quieres llegar a Blue Diamond. Todos quieren llegar a Blue Diamond, por favor, porque lo que viene para quienes lleguen a Blue Diamond se los juro, es lo más grande que nuestros ojos han visto en la industria. Entonces, tenemos que llegar a Blue Diamond. ¿okay? Para los primeros cinco hay un beneficio. Y es posible que para los primeros que nos registremos, en este caso que estemos activos y pagados, que muchos son ustedes que están acá, va a haber un obsequio, va a haber un premio sorpresa. Entonces, por favor, nadie se pierda. Nadie se pierda la reunión del jueves, este jueves, a las 8 de la noche con el director de expansión. Ok, también voy a tener una capacitación. Vamos a tener una capacitación en donde va a estar la gente de atención a clientes de Binary, o sea, del broker. Van a estar con nosotros para responder todas las preguntas frecuentes. Si tú tienes alguna pregunta respecto al broker, la gente de Binary va a estar con nosotros y ellos van a responder todas las dudas que ustedes pudieran tener acerca del broker en Binary. Ok, entonces tenemos muy buenas noticias. Las cosas están caminando muy bien y yo les aconsejo que por favor vayan viendo su propia estrategia. Me han preguntado cuál es mi estrategia y cómo es que yo estoy trabajando. Lo que yo hice fue lo siguiente, yo tengo mi propia cuenta y lo que yo hice fue colocar a seis directos. Ok, seis directos. Como mis seis directos son líderes, ok, son líderes, yo hablé con ellos y les dije que vean esta oportunidad como lo que es, una oportunidad. Mis líderes, todos están entrando con una inscripción de 800, ¿ok? Y les estoy invitando a que ellos hagan exactamente lo mismo, porque el crecimiento que estamos teniendo de manera orgánica está siendo tan grande que hey, si compran una licencia menor, van a dejar de ganar comisiones. Y no quiero que nadie de mis líderes deje de ganar comisiones. Entonces, si todos hicieran lo mismo, estamos hablando que en el segundo nivel tenemos eh, un equipo de 36 personas, ¿ok? Esas 36 personas, si hicieran lo mismo, estamos hablando que entrarían igual 800, ¿no? 28,800. Entonces, acá estamos hablando de que tendríamos 28.800, de los cuales um, se acumulan uh, de, en puntos 7.200. Entonces, estamos hablando que tendríamos en mi segundo nivel 7.200 puntos. Esto es lo más. Um, duplicable que ustedes pueden hacer porque ustedes podrían llegar eh, técnicamente bronce y plata en la misma semana con dos niveles, ¿ok? Eso es lo más rápido, pero si duplicas eso un nivel más, tu siguiente semana podrías ten tendrías el rango de platino técnicamente, ¿por qué? Porque estás hablando que entrarían un promedio de 172 mil en este caso dólares, que en puntos serían 6.912, entonces vayan haciendo sus propias estrategias ¿Por qué digo seis porque recuerden que para llegar a blue diamond necesitas seis directos de los cuales eh, y véanlo acá voy, voy a buscar la la, la, la imagen ok eh, por acá lo que es el para llegar a blue necesitas tener cinco platas y un platino Entonces recuerden que llegar a plata es lo más sencillo del mundo entonces trabaja con cinco personas que vayan por su plata y vamos por un platino. Con eso técnicamente tienes amarrado tu Blue Diamond. Es todo lo que tienes que hacer. ¿okay? Eh, por acá había puesto, puse más o menos un ejemplo de ganancias. Estamos hablando que podrías estar generando este, una ganancia semanal. Eh, por ahí, bueno, depende mucho del dinero que, que haya eh, operándose, pero nada más para que se pongan un ejemplo, más o menos estamos hablando que generarían por cada eh, 100 mil dólares en su equipo pueden estar generando en promedio como 20 mil al mes, más o menos, 20 mil dólares mensuales. Entonces, es una oportunidad muy grande la que tenemos y lo mejor es que cada quien tiene el control 100% de su dinero. ¿Ok? Entonces, para mí era muy importante que todos entendieran el plan de compensación, obviamente, para que nadie, nadie pierda una sola comisión. ¿Ok? Entonces, los que llegaron tarde a esta capacitación, les cuento: hablamos de varias cosas. Primero, binary. Segundo, oficina virtual. Y tercero, hablamos del plan de compensación. Queremos que todos generen mucho dinero. O sea, esa es la intención, que todos generen mucho dinero. Y para eso, para que eso suceda, eh, necesitamos todos estar eh, trabajando en equipo. Eh, perdón, este, estoy emocionado. Déjenles comparto mi back office. Eh, sigue operando, se sigue operando en nuestras cuentas. Llevamos generados eh, más del 20% el día de hoy. Llevamos ya más del 20% el día de hoy en nuestro, con nuestro sistema, con ese software. Este, bendito Dios, esto está funcionando muy bien. Eh, empezamos por ahí con las cuentas de 100 dólares el día viernes. En este momento la cuenta va en 132. Llevamos un 32% en promedio. Los que estamos conectados desde el día que di la primera capacitación, 20% en un, momen, en un día. 20% en un día hasta este momento y el día todavía no termina. Señores, esto es real. Yo no sé si tú crees o no crees. Yo no sé si tú estás esperando una respuesta divina. Pero lo que sí te digo es que muchos de los que ya estamos conectados a este sistema el día de hoy vimos una ganancia superior al 20 ¿Qué nos falta? Simplemente falta ponernos en acción. Yo creo que ya todos tenemos un testimonio. Aquí está el testimonio. Todos lo pueden ver. Conéctense ya, por favor. Si tienen dudas, vayan a Binary. Y hablen con el chat de soporte de ellos también. Ellos tienen un chat de soporte especial en el cual les pueden ayudar de manera instantánea. Eh, si no, algo que a mí me funcionó mucho fue ver videos en YouTube. Y obviamente pues apoyarme de las herramientas que tiene el mismo eh, sistema. Estas son las últimas operaciones que se han ganado. Este, por acá las pueden ver. Este, véanlo. Este, estas son las últimas. Una, dos, tres, um, cuatro... Cinco operaciones, las últimas cinco operaciones en positivo. Estas operaciones no estaban. Técnicamente cada operación ganó un dólar y esta que ganó casi tres dólares. Son las últimas operaciones que se hicieron. La cuenta al final del día de hoy, más del 20 de ganancias en un solo día. Eh, yo no sé, pues espero que pues, todos los que están acá se conecten lo antes posible. Para la gente de Estados Unidos, ¿qué es lo que estamos recomendando para la gente de Estados Unidos? Si tú estás en Estados Unidos, no te desanimes porque obviamente ustedes saben que la mayoría de los brokers por sus regulaciones no permiten eh, que personas, en este caso eh, de procedencia americana, usen los brokers. Pero si ustedes son latinos, que si están viendo el Zoom, son latinos porque me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, si ustedes son latinos, eh, les quiero recomendar algo. Ustedes pueden entrar con sus datos de México, registrarse en el broker por medio de un VPN o con sus datos, no sé, de Honduras, de Guatemala, del país que seas, Colombia, este, Ecuador, lo que sea. Entonces, pueden ustedes utilizar el broker por medio de un VPN con sus datos como latinos. Y también, obviamente, pueden fondear lo que son sus cuentas por medio de criptos. Voy a abrir el chat y voy a leer las preguntas. ¿ok? Voy a leer las preguntas que ustedes tengan. Solamente voy a leer las primeras 10 o 20 preguntas, ¿ok? Las primeras 10 o 20 o 20 preguntas máximo, ¿no? Eh, por ahí me dice Marcelo, eh, al día de hoy una persona de España no puede ingresar en binary para colocar el token porque no encuentra VPN. Ok, eh, por ahí se recomienda el VPN de Opera, ¿ok? El de Opera es un, es eh, en la Opera es como Safari o es como Opera, también funciona como un Chrome, como Google Chrome. Y Opera tiene una opción de VPN en su página, en, en, cuando abres las páginas, tiene una opción de VPN gratis que cambia la ubicación IP. Entonces, vayan a Opera, se los recomiendo mucho y también pueden utilizar las aplicaciones de Android gratuitas. Hay operaciones gratuitas de, de Android eh, que hemos utilizado. Yo las que he utilizado, bueno, yo tengo iPhone y yo utilizo una de paga, me cuesta 10 dólares al mes. Este Es un VPN que está, es el primero que aparece, ¿ok? Eh, me dice el Locutor Cancún, ¿cómo tengo mi oficina virtual? Ok, vamos a hacerlo en el orden, este, hay que contactar directamente a, a tu patrocinador y él te lo va a, a compartir. ¿va? Yo no he terminado de colocar a los míos tampoco. Raúl dice, in, invertí 500 dólares y llevo ganados 19 dólares. Ok, Raúl, ahí te va. Dentro del back office de Binary, porque eso es con Binary, tú tienes que poner el multiplicador. Si no lo encuentras, pon en el chat de Binary al soporte, pídeles que te ayuden, Raúl para que ellos te acomoden el multiplicador. ¿Por qué? Porque en este caso, recuerden que el broker opera para 100 dólares, pero en tu caso de 500, todo te lo va a duplicar por 5. ¿okay? Todo te lo va a duplicar por 5. Entonces, de esa manera hoy deberías de tener 100 dólares. ¿ok? Si hubieras utilizado el multiplicador, entonces yo te invito a que ahí en el, en, el, en el soporte, en este caso de Binary, tú pongas esa opción para que te activen tu multiplicador. Jennifer dice... Tenemos IQ Option, ¿cómo funciona? Okay, les voy a comentar lo que dijo IQ Option la semana pasada. Hicieron un comunicado en donde ellos dicen que ellos no van a permitir a partir del 2022 lo que es copy trading remoto. Por eso es que, habiendo visto esto, no quisiéramos que alguien pierda dinero en IQ Option. ¿okay? Sin embargo, de todos modos, vamos a estar utilizando dentro del software para los que tengan en IQ Option. ¿okay? También se va a poder bajo su propio riesgo porque ya saben que IQ Option no lo permite, sin embargo, el que lo quiera utilizar bajo sus propios riesgos, lo puede utilizar, ¿sale? Pero depende de cada persona lo que quiere hacer, ¿ok? Entonces, este, por ahí, nada más por, para el tema de IQ Option, yo sí les recomiendo que investiguen, obviamente, las políticas en sus países, porque cada país está cambiando las políticas, ¿ok? A ver, voy a continuar con el chat. Me dice Marcelo, ¿Ópera no sirve? Este, Marcelo, yo estoy utilizando uno que se llama VPN Speedy Quark VPN. Así se llama. Esqu Speedy Quark VPN. Es uno azulito. No sé si puedes ver mi, mi, memoria, este, mi imagen. Te lo voy a abrir. Este, ese es el que yo utilizo. Este, este que está acá se llama Speedy Quark VPN. Marcelo, ese es el que yo utilizo. ¿Ok? Lo tengo para iPhone, Este, pero no sé cómo funciona para Android. ¿Ok? Este... ¿Dónde está la compañía? ¿Quiénes son? Este, es un software, Oscar, es un software, no, no es un plan de inversiones, es, una, es un software. Dice Raúl, sí, borré todos los datos como dijiste. Excelente, Raúl, qué bueno que lo hiciste. Burgos dice, ¿dónde encuentro el enlace para registrarme? Burgos, contacta a la persona que te invitó, ellos tienen su enlace. Ren, re, Reque y René, Raque y René dice, no entiendo cómo se pagan las comisiones del 50%. Eh, se pagan directamente en tu back office. Jeremy dice, no hay operaciones en este momento. No vas a ver operaciones abiertas, Jeremy. Las operaciones se cierran regularmente de uno a cinco minutos. Entonces, en este momento eh, yo creo que ya terminaron el día porque el mío tampoco se está moviendo. El mío terminó con ganancia de eh, 20 ciento el día de hoy. Ok. Carlos dice, por favor, puede repetir lo del pool. Eh, porfa, entren en una hora a la próxima reunión y ahí voy a hablar del pool, ¿ok? En una hora a la próxima reunión. Luis dice, ¿hasta qué día es el concurso del PDF? Hasta el viernes, amigo Luis, hasta el viernes. Jeremy dice, Jeremy dice solo hasta enero. Desconozco, no, no entendí. Jesús dice, ¿existe el riesgo de quemar mi cuenta? Jesús, lo hemos hablado mil veces, mil veces lo hemos explicado. Si quieres, entra al Zoom de las 8 y te lo explico con mucho gusto, ¿vale? Marcelo dice, no sirve porque entrega IP de Estados Unidos. Ok, eh, pero a mí me permite una opción, Marcelo, de cambiar el, el país. Yo siempre pongo, cuando necesito un VPN, pongo casi siempre Colombia. Ok, Jorge Gómez dice, oh, o no, es que no sé cómo funciona en Argentina. Jorge dice, buenas noches, ¿cómo cambio el idioma en la oficina virtual? En la parte de arriba, Jorge, ahí dice cambiar. Ok, Cassandra dice, ¿cuándo darán curso para IQ Option? Cuando se, lan cuando se haga el lanzamiento. Roberto dice, Opera, Opera no funciona en España. Oh, perdón, no sabía eso. Este, Jeremy dice, solo le funciona a usted. No, Jeremy, este, recibí muchos audios y mensajes de gente muy emocionada, este, contenta, diciendo que hoy generó muy buenas cantidades. Dice Ra, Raque, ¿el token avisarán cuando lo cambian? Eh, cuando ustedes tengan ya el, en la oficina virtual, ustedes mismos van a, a ponerse y no necesitan poner token. En la oficina virtual en automático detecta su registro. ¿okay? Además, dice yo no he podido conectar, pues no me da la opción a querer... Op yo no me he podido conectar, pues no me da la opción de quiero operar. Además, te recomiendo utilizar el chat de soporte directo ahí en el, en el broker o contactar a soporte. Edward dice, ¿Cómo empiezo a inscribir a mis afiliados? Edward, eh, contacta a la persona que te invitó para que te dé su link. Miguel dice, ¿Es posible pagar la membresía con tarjeta de crédito? Miguel, ¿Si tu, bro, si tu wallet de cripto te lo permite para comprar cripto? Sí. Dice... Bogart, para mí el token no jala. Híjole, Bogart, este, necesitas literalmente conectarlo, ¿ok? Necesitas conectarlo. Digo, a mí me funcionó y a mucha gente le está funcionando. Entonces, nada más es cuestión de eh, que, lo, que lo conectes bien, ¿ok? Dice, usuario, ¿quiénes inscribimos con IQ Option? Ok, IQ Option, ya comenté, ¿no? Este, dice, sala de negocios, la persona que compra paquetes eh, puede hacer red. Sí puede hacer red, pero necesita tener por lo menos una licencia gratis para poder referir a, la, a las personas. Luis dice, ¿sigue siendo gratis lo que generamos esta semana? Sí, Luis, todo lo generado en esta semana es gratis. La idea es que de ahí mismo salgan para que mínimo puedan pagar la de 50 dólares. Es gratis. Todo lo que ganen en esta semana es 100% free. Ok, 100% free. Pedro dice, instalé en forma correcta el token, pero no está corriendo. Ok, Pedro, este, te invito a que hagas lo que dije, no cierres la sesión. Cuando salgas, no cierres la sesión. Ok. Este dice ganancias. A mí no porque me abrió seis licencias gratis. Desconozco esa parte. Este Víctor dice si compro una licencia de 100 y quiero subirla a 200. Sí, solo haces upgrade. Miguel dice cómo es el pago de las comisiones de los referidos. Cripto. Eh, Roberto dice con Deriv podemos realizar binarias en España. No te deja España, pero puedes usar un VPN. Ok, con un VPN lo puedes hacer, Roberto. Jennifer dice XM si funciona para Forex. Sí, para Forex. Para Forex. Sí, Jennifer. Para Forex sí, para binarias no. ¿ok? George dice, entonces primero me inscribo gratis y luego hago el upgrade. Es correcto, George. Daniela dice, número de WhatsApp de soporte, por favor. Eh, por ahí lo compartí, este se los dicto, porque ya no me acuerdo dónde lo escribí, pero se los, di se los dicto. Más 52, 443-206-0872. Va de nuevo, más 52, 443-206-0872. ¿Ok? Este, Martín, tengo activa la cuenta de este Free y quiero adquirir la licencia de 100 dólares. ¿Es un pago único? Sí, Martín, pago único, pago único, amigo. Este, ah, mira, ya puso Raque, ya puso el número. Dice, Víctor, ¿cómo es el nombre de la plataforma o empresa? Se llama Expert Moments, amigo. Eh, ¿Quién mostró qué mostró en el iPhone? Mostré el VPN que utilizo. Este, María del Socorro, de Chicago tenemos... Binicent, ¿es lo mismo del que estás hablando? Descono ah, Binary Send. Ok, este, hay que verlo, hay que verlo. Roberto, sí, es, eh, sí esa, esa que me estás diciendo, Roberto. Juan Carlos, ¿es indispensable tener computadora? Este, en él no funciona. Depende qué estás utilizando. En Chrome, en el celular también funciona. En Safari, no. Depende con qué plataforma lo estás abriendo. Roberto dice, ¿se puede trabajar con Exnex? Forex, sí, binarias, no. Víctor dice, ¿el back office tiene costo? Sí, es desde gratis, 50, 100, y es lo que expliqué de la licencia. Este, María habla de un VPN. Isaac dice, ¿cuándo explican para IQ Option? En el prelanzamiento y lanzamiento de la empresa. Juan Carlos, quise decir que si sí es necesario tener equipo de cómputo. En el CEL no funciona Binary. Si funciona Master, nada más tienes que saber con cuál estás entrando. Este, Jimmy dice, Express VPN sí jala en Estados Unidos. Ah, mira. Ahí está Jimmy ya dio una respuesta. Este, Pedro, contáctate directamente con soporte amigo. Este, Jairo, este, sí sí se activa la multiplicación. Jimmy dice este, bueno ya casi todas ya casi todas son repetidas, ¿ok? Ya casi todas están repetidas. Eh, dice Joé, dice comentaste en uno de los videos que también podrían hacer red las personas que no tienen dinero. Es correcto, es correcto. Y se registran a la app gratis. ¿Esas personas podrían hacer red y así ganar dinero? Sí. Sí, sí pueden hacerlo Este, con mucho gusto. Si quieren, lo, lo explico en la siguiente hora en la presentación. Vale. Raúl, ¿me pueden ayudar a activar el multiplicador? No me contestan en Binary. Ok, déjales un ticket, support, y ellos te, ellos te contestan. Este Abel García dice, ya estoy viendo ganancias. Excelente, Abel, qué buena onda. Jessica dice, hasta el viernes lo que se gana es gratis. Va a ser más. La noticia, la buena noticia la va a dar el director de Expansión. Eso a mí no me toca, pero va a ser más tiempo gratis, amigos. Más tiempo. Puras buenas noticias de acá, ¿sale? Pero eso lo va a dar el director de Expansión. No, a mí no. Eh, yo no les puedo decir eso. Me regañan. De hecho, aquí está. Aquí está el director de Expansión. Bienvenido, director de Expansión. Este No lo voy a poner en esta ocasión porque es una sorpresa para el jueves. Pero él está, él está en esta sesión. Me está mandando mensajes de texto diciéndome, este, no digas eso porque eso me toca a mí el jueves. Entonces ya no voy a decir más porque me regañan. ¿Ok? Alexander dice, para cobrar comisiones de los del pool se debe comprar alguna licencia. Sí, amigo. Isaac dice, los de IQ Option tendremos la semana gratis. Desconozco, Isaac. El jueves le preguntamos al director. ¿Ok? Dice, Pepe, me funciona perfecto. Qué bueno que, que te está funcionando y que estás ganando dinero, Pepe. Me da mucho gusto. Pedro dice este pedro dice que hizo el pago a ah, contacta soporte pedro sale marcelo ok dale bueno amigos chicos nos vemos en una hora en el siguiente zoom inviten a las personas este es la misma sala inviten a las personas que quieran voy a explicar lo que es el plan de compensación completo ya contesté casi todas las preguntas este lucy no sé qué me preguntaste es que hay un chorro de dudas tengo mil 1117 chats pero muchos están repetidos, entonces no sé cuál es el tuyo, ¿sale? Dice Eri Vega, Emanuel, dudas de mis directos, ¿a dónde se regresan el 50% de las comisiones ya recibidos en su cuenta? Recuerden, al, cuando ellos pagan, lo van a tener, ¿sale? Al final de la semana se hace el pago, vean la siguiente presentación a las 8, ¿ok? El Zoom lo pude compartir sin el prefijo, ¿ok? Este, no entendí, es, yo no hice la liga, yo, yo no traigo la liga, ¿vale? Vean el siguiente Zoom, en el siguiente Zoom explico todo lo que tiene que ver con la empresa, ¿Vale? Bueno, pues nos vemos en una hora, bueno, en 50 minutos. Nos vemos en 50 minutos. Sí, sí, Lucy, sí, sí puedes registrar, generar comisiones solo de tu primer nivel, Lucy. ¿Ok? Gratis, solo del primer nivel. ¿Sale, Lucy? Bueno, saludos a todos, cuídense, nos vemos en una hora en el siguiente Zoom.